Hola, hola, soy Valeria Noveroli, ¿cómo están todos? Me encanta que estemos conectados aquí porque vamos a hacer tu lectura el día de hoy, Aries. La lectura de febrero, voy a estar sacando también videos sobre qué es lo que viene en el amor... Semana a semana de este mes que está súper fuerte. Estamos en la luna llena, que es una energía maravillosa porque te permite crecer en todos los aspectos. Vamos a estar barajeando. Crecer ah. en todos los aspectos. Acuérdate que es probable que tengas algunos asuntos también de, de sueño, eh, que te cuesta un poquito de trabajo dormir en la noche, como que tu mente está muy, muy movida, ¿no? Muy... Muy llena de ideas de creatividad, pero también de dolores, de situaciones que aún no están siendo sanadas, de movimientos. El tarot, muchos me han estado preguntando cuál es el tarot o el oráculo que estoy utilizando en este momento y tiene que ver con el mapa encantado. El mapa encantado, que es un oráculo maravilloso, que te permite conocer muchos temas para que puedas evolucionar, para que puedas crecer, y no nada más este asunto de de qué es lo que está pasando, o qué es lo que va a pasar en el futuro, sino cómo es que puedes llegar a un tema de abundancia, cómo puedes quitar todos estos velos de tu mente para que el ego no esté haciendo de las suyas y que tú fantásticamente puedas estar conectando en todo momento con lo maravilloso que ya está dentro de ti, que es tu esencia. Entonces vamos a empezar, Aries, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Esta es la carta en este momento que está sucediendo en el mes de febrero, este es la energía que está sucediendo, que está habiendo para ti en este mes maravilloso. Aquí vamos a ver que, cuáles son las soluciones, posibles soluciones que requerimos para que tu Aries, maravillosamente puedas crecer, ¿ok? Entonces, a ver, Aries, vamos a ver, mira, fíjate, vamos a hacerle, vamos a llamar en este momento a los ángeles, arcángeles, guías espirituales, antes de que yo haga tu tirada, siempre me pongo en meditación, me pongo en disposición para que todos los guías, a través de este conducto, empiece a mandarte todos los mensajes que tú requieres, para que puedas crecer, para que lo hagas de manera divina y te puedas sentir maravillosamente. Sin embargo, es importante que tú también lo hagas conmigo y que tú también te sientas conectado a ellos para que puedas recibir de manera receptiva toda la información, ¿ok? Entonces, guías espirituales, Dios, como tú lo concibas, universo, energía superior, tu alma, la voz de tu alma, hay que seguirla. Vamos a ver qué es lo que te están diciendo en este momento, mira. Te dicen la invocación mágica y está de cabeza. ¿Qué tiene que ver la invocación mágica, Aries? Fíjate, tú tienes unos. Eh, talentos unos poderes tan maravillosos dentro de ti como todos los seres humanos pero tú tienes una energía fuego y esa energía fuego te habla de cómo es que vas a ir creciendo si tú si nosotros ponemos esta tarjetita de este lado si te fijas este ser humano está aperturando su corazón su esencia para poder conectar con toda la maravilla que tiene que ver con la vida entonces, ¿qué está pasando? ¿Te está costando un poquito de trabajo conectar con tu corazón? ¿Está habiendo mucha más racionalidad, mentalidad dentro de ti? Tiene que ver, sí, las energías, pero ¿qué te está diciendo la energía de febrero? Te dice, empieza a abrir tu corazón, a abrir estas sensaciones maravillosas que hay dentro de ti. <coughs> A veces, perdón, a veces nos da mucho miedo a Aries empezar a conectar con esta esencia y solemos ser un poquito más racionales, mentales, porque pensamos, ¿y qué tal si esto yo...? Es decir, si yo no empiezo a meter mi cabeza, las demás personas van a creer que me pueden hacer daño. Y si yo soy sensible, porque Aries es un signo sumamente sensible, y la sensibilidad es un don de Dios... La sensibilidad es la conexión que tú tienes con la energía. Entonces, si yo siento, en lugar de pensar, voy a conectar mucho más con Dios y con todo lo que hay alrededor de mí, que tiene que ver con la sabiduría y la energía. Entonces, hay que empezar a aperturar el corazón. Aperturar el corazón. Tú Puedes poner tu manita en el pecho, cualquiera de las manitas, izquierda o derecha, y entonces vas a hacer un ligero masaje en medio, todos los días, en la mañana, cuando te despiertas y antes de, eh, de dormir, para que entonces empieces a estimular toda esa parte de tu corazón y que entonces pueda irse aperturando. Te voy a dejar también un link de qué meditaciones puedes estar realizando para que puedas empezar a aperturarlo. ¿Qué te está diciendo? Que en el mes de febrero van a venir visitas inesperadas van a haber situaciones que tú no te vas a estar imaginando, que te van a llegar de sorpresa, pero son positivas, eso es súper importante. Esta energía de las visitas inesperadas junto con el arroyo mágico, el arroyo mágico tiene que ver con si yo apertura mi corazón, todos los pensamientos, mira aquí, todos los pensamientos que, van a estados, que, que están surgiendo, los voy a poder ir, voy a poder ir fluyendo con todos ellos. Entonces, la meditación es súper importante, Aries, para que tú puedas realizarlo en este mes, ¿ok? Esta carta es súper importante junto con esta de la invocación mágica. Imagínate, si nosotros empezamos a conectar con el corazón, empezamos a aperturar nuestra esencia, por lo tanto, nuestros estímulos y conexiones con relaciones interpersonales, hablando del tema de pareja, por ejemplo, va a empezar a aperturar Si ahorita tienes pareja, maravilloso, vas a poder tener una mejor comunicación con él o ella. Sin embargo, si ahorita no, no tienes una pareja, vas a poder conocer una nueva persona, va a venir un nuevo amor que va a tener una conexión como estas dos jirafitas maravillosas que tienen que ver con el estímulo, va a haber un estímulo maravilloso que te va a poder conectar con tu esencia y vas a estar vibrando en energía elevada. Si, acuérdate, si tú le metes mucho pensamiento a tu mente, ¿Qué sucede? Y no estás empiezas a dejar de fluir, te empiezas a estancar. Por lo tanto, este tipo de estímulos se empiezan a alrevesar y es cuando más te estancas y más trabajo te empieza a costar. Sin embargo, si tú en tu energía principal empiezas a mover esto que te estoy mencionando, abres tu corazón, dejas fluir tus pensamientos, ¿cómo lo haces? Sintiendo, yéndote a la naturaleza, conectando con las situaciones, más que pensando continuamente en qué hacer, qué no hacer, cómo lo voy a hacer, qué va a pasar, ¿ok? Una vez que tú tienes todo esto, entonces empiezas a tener en febrero unos resultados maravillosos sobre, por ejemplo aquí, sobre el tema de trabajo, sobre el tema del dinero, empiezas a tener eh, todas estas situaciones materiales empiezan a verse materializadas. Acuérdate de esto, Aris, esto es súper importante, la abundancia siempre está, el ego, los pensamientos, las ideas que tenemos son las que hacen que nosotros creamos que no esté. Entonces, cuando tú empiezas a conectarte, ¿qué sucede? Empiezas a ver la abundancia del Palacio Dorado, empiezas a materializar de manera mucho más fácil todas las cosas y tú en el mes de febrero vas a tener un resultado maravilloso, si te atreves a hacer este cambio que te estoy mencionando, vas a tener un resultado maravilloso sobre tu Palacio Dorado. Van a haber resultados tangibles, te viene una oportunidad de trabajo, una oportunidad que no te estás esperando, pero que vas a, con, con esa oportunidad vas a tener resultados maravillosos sobre más dinero, eh, es probable que que generes o que te den una promoción en tu trabajo, que empieces a aperturar un nuevo trabajo, es decir, empieces a entrarle un poquito más al asunto del emprendedurismo. Van a haber situaciones, esto es súper importante, el modificador del mapa mágico, van a haber situaciones que tú digas, yo pensaba que iba por acá a mi vida, yo pensaba que ante los planes que yo había generado iban a pasar ciertas cosas. Sin embargo, no pasaron. Eso me empieza a preocupar. ¿Pero qué crees? El modificador del mapa mágico, como aquí lo ves, tiene que ver con milagros, con situaciones maravillosas que se te van a estar presentando, con situaciones materiales, con situaciones de gente que no te esperabas que se iba a acercar a ti y que te va a empezar a dar a dar su ayuda... Entonces, la, el objetivo principal de tu tirada tiene que ver con cómo es que tienes tantos poderes, tantas habilidades que no has estado utilizando últimamente por estar metido un poquito más en el asunto de la mente y que por lo tanto te está pidiendo el, el mapa el modificador del mapa mágico que tiene que ver con la divinidad, que empieces a conectarte para aperturar toda esta esencia divina que hay en ti, para que los resultados empiecen a manifestarse de una manera mucho más tangible, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a ver cuáles serían los posibles obstáculos que estarían generando, además de la falta de apertura de corazón y estar mucho en la mentalidad, ¿cuáles serían los posibles obstáculos que se estarían generando en este mes para que tú no pudieras estar materializando eso? Esto, ¿Por qué es importante que los conozcas? Para que puedas también tener estas posibles estas soluciones que te voy a estar dando para que tú puedas evolucionar. Acuérdate, lleva tu cuadernito para que vayas anotando cómo vas evolucionando en todas estas cosas, ¿sale? Yo veo muchísimo potencial, Aries, muchísimo potencial en este mes de febrero. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? El coleccionista de los huesos, ¿qué tiene que ver? Mira, te sale lento pero seguro y el mago de la conciencia. El coleccionista de los huesos te está diciendo, el tipo de pensamientos, sentimientos y acciones que haya dentro de tu mente son los que van a forjar el futuro próximo, tu, prox tu presente, que va formando tu futuro próximo, para a lo largo de este mes. Entonces, vamos a empezar a vibrar más alto. ¿Cómo vas a vibrar más alto? Bueno, primero recordando que hay que tener paciencia, hay que ir lento pero seguro. ¿Por qué? Porque, Aries, te cuesta un poquito de trabajo este tema de la paciencia. La paciencia tiene que ver con paz. ¿Ok? Por eso tiene que ver con esa palabra. Entonces, la paz tiene que ver con un nivel de conciencia más elevado para que entonces tú puedas crear cosas mucho más grandes de las que tú te imaginabas. El tipo de pensamientos que vas teniendo, si son de baja vibración, pues obviamente se van a manifestar cosas en el allá afuera de manera eh, negativa. ¿Por qué? Porque si tu densidad está baja, o sea, tu energía, la energía es densa, entonces pues cuesta un poquito más de trabajo manifestar cosas que tengan que ver con situaciones que a ti te agradan. Ahora, acuérdate que todo tiene que ver con un nivel de percepción. Al final eres un ser humano, y como ser humano es importantísimo que te des cuenta que todas las interpretaciones que tú generes sobre las cosas que estás viviendo tienen que ver con juicios, y esos juicios tienen que ver con Asuntos no sanados, no solucionados dentro de ti. Entonces, vamos a ver también cuál es la solución a todo esto... Esas son las situaciones, lo que acabamos de ver son las situaciones que vas a estar trabajando a lo largo de este mes de febrero y la solución, fíjate qué hermosa está esta tarjeta, esta carta maravillosa te dice el compromiso. Entonces te está dando la respuesta de las cosas. ¿Qué es esto? Si tú aperturas tu corazón, si tú dejas de estar pensando y pensando y te enfocas en realizar actividades de naturaleza, eh, la meditación que tú te voy a estar enviando, si tú empiezas a escuchar música, eh, tomas agua, por ejemplo, haces ejercicio, cosas que realmente generen una plenitud de tu existencia, más que estar pensando en, es que ya no estoy con esta persona, o es que qué está pasando con este trabajo, es que no, empieza a dejar fluir las cosas para que entonces el compromiso llegue a tu vida. Ese compromiso primero requiere ser de manera interna hacia ti, contigo mismo, contigo misma, Vas a tener esa conexión con la divinidad para que entonces tu compromiso sea maravilloso para relacionándote con otra persona, por ejemplo, en el tema de pareja. Yo te decía en un inicio, ¿va a llegar un nuevo amor si es que ahorita estás soltero? De hecho, la energía ahorita está en Venus, Venus en Aries. Si la energía ya está dándote todo, es decir, se están abriendo las puertas para que tú, Aries, hagas todo, todo, todo en este mes sobre el tema del amor, para que vayas construyendo, para que vayas dando pasos firmes, para que vayas generando bases sobre el amor. Va a venir un nuevo compromiso y ese compromiso va a estar lleno de amor, lleno de luz, lleno de energía, porque tú vas a estar vibrando alto, porque la energía va a estar resonando con tu alma y vas a manifestar ese tipo de resultados. Entonces, Felicidades Aries, viene un nuevo trabajo, viene un nuevo compromiso, ese compromiso tiene que ver con el amor, con una vibración mucho más elevada, tus manifestaciones se están elevando, hay que abrir el corazón, no hay que estar pensando, no hay que, no hay que estar utilizando la mentecita, que esa mente de repente está muy relacionada con el ego, pero fuera de todo esto que te estoy mencionando, tienes unos resultados y vas a tener unos resultados maravillosos, vas a tener éxito, vas a tener dinero, vas a tener conexión con tu alma, vas a tener evolución y vas a tener un nuevo amor, así que felicidades Aries, muchísimas felicidades por todo esto, vamos a vernos también en las siguientes tiradas, te pido que si te gustó tu tirada, entonces por favor me regales un like y además te suscribas al canal. Estamos aquí en contacto y por favor escríbeme en los comentarios lo que te encantó, lo que te resonó y cómo está tu vida, porque me encantaría conocerla. Gracias, bye.